Chicos, estamos en un nuevo video más para el canal de Danich Y hoy os voy a mostrar una carpeta en la que os va a subir los FPS en Fortnite Incluso tengo algunos archivos en los que les puede dar Inbot Bueno, no es Inbot, pero es una asistencia de apuntado un poco más suave, ¿no? Y es totalmente legal, no te van a banear ni nada, ni mucho menos Lo único que tenéis que hacer es irse a la descripción y irse al link de Mediafire, ¿vale? Descargárselo y ya está, no tiene ningún tipo de virus, es súper fácil y creo que no tiene publicidad Un seguidor nos lo ha dicho que que se me ha olvidado subirlo básicamente, y gracias a ti, pues, lo vamos a subir hoy, ¿vale? disfrutar de la carpeta, si queréis un tutorial de cada uno, lo tenéis en mi canal, y si no tenéis ni idea de utilizarlo, subiré un vídeo solo para ustedes, personalizado, para vuestra duda, ¿vale? También haré vídeos respondiendo a vuestros comentarios, así que, ya sabéis, seguirme en TikTok, dejadme un comentario y yo respondo.